Bueno, eh, hola gente, ¿cómo están? Este es un nuevo video para pues el canal, pero pues este no es un video cualquiera si donde salgo jugando o, o cosas así, ¿no? Eh, bueno, más que todo estoy grabando porque pues quería pedirles uno, disculpas porque no he subido videos, ¿no? A los poquiticos suscriptores que tengo igual. He visto que más gente lo ve, mucha gente lo ve y no está suscrito. Así que les pido que si sí lo ven, se suscriban y, y compartan. ¿sí? O sea, pues no, no soy grande, pero pues algún día. Sí, es, es la, la, esa es la meta, sí. Pero, eh, bueno. Uno, disculpas por no eh, haber subido video. Lo que pasa es, el problema es este. Lo que pasa es que yo tenía los videos listos. Tenía una lista de 12 videos. Creo que todavía la tengo por acá guardada, algo así. Y... Eh, pues lo que pasó fue que estaba arreglando intros estaba arreglando un montón de cosas y algo pasó y en una de las cosas que estaba cargando uno de los videos el computador se empezó a alentizar mucho sí estaba muy muy lento o sea demoraba en prender media hora una hora o sea imagínense lo lento que estaba y mmm, bueno el caso fue que mmm, eh, el caso fue es que, bueno, el computador estuvo súper lento, no dejaba grabar nada, o sea, lento, lento, lento, parecía, llegué a pensar que parecía un computador de tubo vacío ¿sí? Entonces, que llegué, bueno, si se preguntan por qué estoy medio rapado, bueno, porque um, me, el colegio me manda a truquearme y, bueno, cosas así, pero me deja que ser pelo. El caso es que eh, el computador, eh, tuvieron que formatearlo, pero la persona que lo formateó no no alcanzó a recoger todos los datos, todos los vídeos, todo ese trabajo que ella tenía y bueno se perdió. Pues me dolió mucho porque era tiempo perdido, claro, y pues el tiempo que yo dedicaba. Al cabo del tiempo dije bueno está bien, eh, recuperé algunas cosas, no recuperé nada de los vídeos y todo, sí. Tuve que descargar algunas cosas de internet, sí, algunos programas. Y bueno, además, pero pues problemas, sí, cosas que pasaban al principio de año, sí Porque yo todo lo iba a subir para diciembre, para diciembre y noviembre Y... Mmm, el caso es que... Mmm, iba a subir todo para ese momento y pasó eso, si sí, no tuve después tiempo porque entré a estudiar No sé, tengo unas tareas, sí Tengo unas cosas y mmm, voy a esforzarme por terminar este año si sí, me gradúo y paso a la universidad eh, Y hay muchas cosas por delante Muchos proyectos Pero uno de mis proyectos es este Y no lo quiero mantener olvidado Y si sí, tal vez no es lo mejor no, no he comprado ciertas cosas Estoy ahorrando para muchas cosas Para un... Unas... Unas cosas que tengo programadas para comprar Si ¿sí? eh, Bueno en este transcurso de mitad de año Nuevo o sea... Han pasado muchas cosas, muchos sucesos, muchas vainas que me han fortalecido en parte, sí. He cometido errores como cualquier humano, sí. Y pues le he pedido perdón a Dios, sí, porque en parte pues he picado en algún momento y... Bueno, sí. Le he pedido perdón a Dios y he llegado pues a... Dios me ha llegado a prosperar, a mejorar, sí. A enseñarme, sí, no soy el mejor de la clase ni del colegio, pero pues... De Dios, Dios saca de lo más débil para avergonzar a los más fuertes, ¿sí? El caso es que, eh, He venido, pues, fortaleciéndome, inspirándome... Ah, ya me dio que... Bueno, no mentiras, algo me hizo alérgico, bueno... He hecho nuevos amigos, he fortalecido las que ya tengo, me he encontrado con los nuevos... Han pasado un suceso de cosas, ¿sí? Y... Eh, bueno... Eh, me mudé, ¿sí? Pues por lo que en el fondo No es mi casa como tal, como la de antes Sino que... ¡Ay, carajo! Sino que me mudé, ¿sí? Y... Eh... Ahora vivo en un apartamento eh... Pues... Todo va muy bien La verdad es que me ha ido súper bien En este apartamento ya he perdido Como... Ya he perdido ya perdí la llave el... Perdón, he perdido la ahora sí en Ya he perdón, perdón Ahora sí, en caso He de pues una llave de una tarjeta pero de entrada Y bueno, un rollo sí Pero ya pues conseguí nueva tarjeta, nueva llave Nuevas cosas, sí, me compré unos audífonos que pero eso será también una cosa que contaré otro día, ¿sí? El caso es que también este video lo quiero hacer para pues exaltar a Dios por lo que ha hecho en mi vida, ¿sí? En mi vida, en este tiempo y pues en lo que llevo del canal, ¿sí? Que pues ya son videos un poco viejos, ¿sí? Videos que pues le alegraron el día a muchos o otros otros les valió, ¿sí? El caso es que me gusta entretenerlos, ¿sí? Quiero llevar un buen mensaje, quiero llevar a Dios a ustedes, principalmente. Quiero llevar ese, ese fuego que tengo adentro por, o sea, por Dios a ustedes, ¿sí? Que tal vez alguno no lo entienda, ¿sí? Porque pues igual Dios dice en su palabra que para muchos serán locura. Este tipo de cosas, pero para mí es una realidad. Yo creo que si tú lo entendieras así, para ti sería una realidad. Entonces, yo... O sea, Dios ha cambiado mucho en mi vida, me ha hecho, definitivamente, o sea, definitivamente me formó, ya, me forjó, y ahora estoy enfrentando muchas cosas, ¿sí? Eh, otra cosa, voy a estar subiendo nuevos videos, voy a estar intentando grabar, hacer algo, ¿sí? Para no dejar abandonado este canal, eh, bueno, si ve la camiseta, los que conozcan a la compañía Flash Mobile. Eh, bueno, eh, es una compañía de telefonía móvil Ahí trabajo yo, pero La suspendí por un largo tiempo O, o sea, porque he, Tuve que estudiar Tuve que O sea, organizar mi estudio Y bueno, no es que me ayudó muy bien Pero, bueno Realidad me ha ido como regular Y tengo que mejorar eso, ¿sí? Pero eh, He mejorado Pues en ciertas cosas y bueno, tuve que suspender mi trabajo en Flash porque eh, tengo que seguir estudiando y esas cosas Y para poder graduarme y en la universidad ahorita que entre pues planeo seguir trabajando Entonces las personas que les interese este tema de Flash me pueden escribir, ¿sí? En la parte interna o algo, ¿sí? O en, los, en la caja de comentarios y yo estaré viendo y pues eh, les pido que se suscriban, que compartan y pues... Que busquen esto y con el tiempo si algo los voy ayudando, les voy hablando del tema y los voy metiendo en esto, que es una compañía increíble, ¿sí? Compañía de multinivel que ha arrasado con continentes, ¿sí? Y es increíble. Y bueno. Eh, eso. Estoy haciendo un de spam. Y dos. Bueno, no, dos, no, Tres, perdón. Eh, tengo prima. Eh, Voy a. Ir subiendo así este tipo de juegos eh, Les pido que me sugieran uno que otro juego Aunque voy a estar subiendo Minecraft y eso El caso es que Halo no me pudo abrir bien Tuve que descargármelo O el que me vaya a descargar Tengo que volverlo a pasar todo eh, El caso es que yo ya había subido videos de eso Y ya había subido el video final y todo El caso es que en la última parte obviamente Se hace Cuando sea, se bloquea con todos los niveles, todos, todos, todos, todos, todos, todos, completamente en oro. Si no los tienes en oro, no, los de, no puedes desbloquear la última, que creo que es de hermandad o algo así. Entonces, igual, tengo que volverlo a jugar todo y pues me esforzaré por hacerlo en oro, ¿sí? Igual, tengo que volverlo a descargar en Minecraft, es tampoco eh, raro sí porque pues a veces cuando pasa algo fuerte si se sale el geometría es el único que funciona súper bien ¿sí? o sea de ahí no he tenido problemas con eso sí pues he estado con otros juegos en internet otro tipo de cosas salí a vacaciones y pues la verdad es que necesité grabar esto porque eh, no quiero dejar abandonado este proyecto sí Comenzar con una motivación y no, o sea, y quedar hasta ahí pues está mal, ¿sí? Y bueno, tengo muchas cosas Y aunque me estoy complicando muchas cosas, muchos proyectos Incluyendo este, que lo voy a volver Ay, carajo, ¿qué me está pasando? Voy a volverlo a retomar Pues, me esforzaré por eso y... Igual sigo feliz porque sé que Dios me va a bendecir en esto y en todo lo que haga lo voy a exaltar, ¿sí? Y en todo lo que hagan les pido que le den la gloria a Dios porque pues Él es el único que se la merece. ¿Sí? Y bueno, para los que quieran hablar, no, esto es tema de religión. No, no es religión. Para los que me, me entiendan van a saber lo que es eso. Una cosa es religión y otra cosa es una relación con Dios, una relación íntima de amistad con Dios. Y es algo muy diferente, muy diferente, ¿sí? No es algo de que un sacerdote, un pastor o alguien te diga. Y tú le tienes que decir solo, no. Es algo que directamente Dios te va a hablar a ti. Un pastor, claro, es tu líder espiritual, es el que te enseña. Pero hasta ahí. Y pues nada, eso es lo que digo y bueno, ya vengo porque pues creo que acaba de llegar alguien más. Listo, ya ya volví. Y bueno, en el caso... Eh... Bueno, he tenido, así como les venía diciendo estos temas, estas nuevas cosas, nuevos proyectos Y, y bueno, pues, eh, me he alejado un poquito de esto de YouTube Pero, bueno, he vuelto y quiero que me apoyen en esto, sí Que compartan, sí, porque, pues, hay mucha gente, como decía en el principio del video Que ve los videos, o sea, hay videos que yo veo que tienen cientos de visitas, pero solamente 27 suscriptores, o sea, eso no me cabe en la mente, ¿sí? Entonces, ¿qué digo yo? Eh, que compartan, que se suscriban, y que por favor, que a medida que se vayan suscribiendo, compartiendo, que den like, ¿sí? Que den mucho me gusta, que den sugerencias como que digan, o sea, que den críticas positivas, constructivas, ¿sí? Que ayuden, que digan, oye, mira, te faltó en el video, te pasa esto, sí, yo puedo dar una explicación y poder ir mejorando esto, sí, porque, pues, el canal es mío, pero, pues, ustedes son no se lo ven. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que voy a seguir editando videos y ustedes tienen que ayudarme, pero tienen que compartirlo, suscribirse, darle me gusta, todo esto, sí, y, bueno, eh, siempre publicar contenido positivo, sí, y la gente que es en Instagram, que tenga mi Instagram y está en YouTube, compartan el canal y que se suscriba también porque veo que tengo más seguidores en Instagram que en YouTube. Y bueno, bueno, o sea, no, no le veo como la equivalencia, más porque YouTube fue primero. Entonces, bueno, eso y ya. Eh, era todo lo que tenía que decir. Entonces voy a subir nuevas cosas, eh, nuevos proyectos, y ¿sí? nuevas ideas, nuevos juegos y con mejor calidad, claro eh, voy a implementar muchas cosas, pero eso va a quedar ya también como una sorpresa entonces eso, y bueno gracias por escucharme y eh, espero que puedan entender eso. entonces, gracias y bueno que Dios los bendiga y que mmm, disfruten de este canal ¿sí? gracias por por todo esto, bueno, los que me han apoyado, los que me dan, ah, no me gusta, no me importa, sí, pero los que me han apoyado, gracias y Dios los bendiga y que esto continúe.